Oye, eh, a mí no me gusta hablar. Familia, eh, el otro. Ese es otro. Okay. Poco también. DJ Topo declara a Carlos Rubio, enemigo de la juventud y el progreso dominicano. Uno parece un ratón aquí? pelado. Uno no se <ríe> DJ Topo, ¿eh? Mira, mira, el pero mira comentarista. Que, mire, mira, mira, mira, Gordo, mm. espera, de Gordo él se veía mejor. Gordo, ahora parece un ratón pelado, de estos ratones viejos. <risa> Ay, no. Yo trabajaba en un lugar que había un ratón, le llamaban Rodrigo. No, él se, se llama Topo, por, por Topollillo, él lo dijo. Sí. O sea, le pusieron La abuela la abuela le puso Topollillo. Pero mire, la cara decía, entonces se hizo un bypass, porque hay gente que está equivocado con esas operaciones. Hay personas que se ven mejor gordas, llenitas, claro. se ven mejor, porque él, él, él se veía bien así gordito. Pues, sí, nos vemos. Hay, hay gente pues, que nos vemos bien. A, ad, adelante, sí. mijo. No, es mi familia de no, no, no queremos. No, en los TBT lo vimos, lo raro que Ay, es. No, no, no. No, en los TBT lloramos. Pues. No lo vimos, no lloramos. Adelante. El, el comentarista urbano Arimendi Mañón, popularmente conocido como DJ Topo, declaró al abogado Carlos Rubio, otro habla M, enemigo de la juventud. Y, y el progreso de la República Dominicana. Esto surge tras el comentario de Rubio en las redes sociales, que nada más para hablando, luego de que el presidente Luis Abinader felicitara al cantante El Alfa, el jefe, por su gran concierto en el Madison Square Garden. Dj Topo puntualizó que Carlos Rubio es una persona mala y afirmó que existen pruebas de que es un extorsionador y que nunca hace nada por su país, sino para beneficio, Personal, así lo habló el líder del movimiento urbano. Esto también, además de los dimes y diretes entre Rubio Martínez y el equipo de Alofoque, luego del concierto. Vamos a escuchar ahí lo que dice el alfa. Esto es Popón. Soleto. Anda para el carajo. Polo, polo, polo para atrás. Soleto atrás Review. Están a Saleto. A Saleto. Dios, se le agradece a Arimendi Mañón, eh, DJ Topo, porque fue uno de los primeros que le abrió la puerta a lo que es el género urbano a nivel nacional, con un programa que él tenía. Eh, no, las eh, primeras televisiones de, de varios títulos fueron ahí, y del Alfa. Sí, sí, sí. No, la, no, no barra, la mayoría secreto, todo, todo, eh, todo, Él y DJ Boyo. Ey, DJ Boyo. Eran sí. los dos que, que le abrieron la puerta por encima de todo el mundo, que nadie creía eso. ¿Tú entiendes? Sí. Valen yo era, también. ¿Y DJ de CD? Sí. O sea, cuando se usaba CD, poner CD en la emisora y la cosa. Sí. en la junta. ¿Eh? No, no, los a los monos le falta el respeto. Es sí, un jurón que, la... que parece. A o sea, La dijo mal ahí. La, la dijo en otro idioma. Pero lo... Obsoleto, y top Obsoleto. <risa> y yo dije, con esta seguridad, a Saleto. A Ustedes están asaletos. <risa> Entonces, ¿cómo tú crees que Nuria ahorita va a ver eso? ¿Es lo que va a reír de eh? <risa> Señores, ¿qué no podemos darle importancia Es que no le gustó? Porque Dios, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra y fue crucificado el que es eh, a Dios, a uno, ¿qué no le van a hacer? Todo ya si el que no le gustó, ya eso el alfa llenó y sigue llenando y ya. Y lo va a llenar y lo va a llenar y lo va a llenar de nuevo. ¿Tú entiendes? Y ya, y que no le gustó a fulano, que no le gustó a fulano, eso no es nada. Le gustó claro. más que llenó allá, que pagó su boleta, que esa gente. Entonces, ¿no? entonces, este muchacho viene y pone ese huevo a saleta Eso es como una caleta, ¿no? Una caleta de eso? Una aleta. Una aleta. Ustedes están a, a esa aleta. <risa> <risa> Señora, increíble, ¿no? No es eh.